No, no, november. <risas> Vamos, sé que eso no es lo que realmente quieren. De hecho, creo que sé lo que cada uno está pensando. A ti parece que te gustan las cosas lindas y tiernas, pero apuesto a que no te importarían cosas como torturas de pene y bolas o drogas fuertes. O puedes parecer dura y robusta por fuera. Pero sé que solo quieres un lindo y tierno romance. Pero yo creo que probablemente ya encontraste uno. Y en cuanto a ti, tu comportamiento encantador y serio hace que estos dos te sigan por todas partes. Pero apuesto a que no quieres hacer más que obligarlos. O a otros. A hacer lo que sea que tú quieras. Eso sí es excéntrico. Pero no necesitan todas esas cosas. Lo que realmente necesitan es a mí. Es correcto. Soy, soy yo. Es Phantom. Es Phantom. Y tengo bolas azules. Ustedes son unos tontos débiles. Diviértase fallando. Eh. El mes nuestro señor Jesucristo. Pendejos. <risa> Siento muy pronto que seré una víctima mortal, sin dudas.